Gracias, gracias, Pera. Gracias a todos los que estáis conectados. A ver, yo trabajo en una escuela, a mí me llegan los alumnos con 12 años, hacemos la ESO adaptada, ¿no? Y a menudo a menudo cuando nos llegan pensamos, ostras, ojalá hubiéramos podido intervenir antes, ¿no? Porque ya nos llegan con las mochilas muy llenas, ¿no? De experiencias, uh, experiencias emocionales uh, de, de, de inadecuación, ¿no? De, de fracaso, de. Bueno, claro, ¿qué hacemos? Las de escuelas tenemos, uh, soy consciente que las de escuelas tenemos mucha responsabilidad ¿no? en, en, en la mejora de esta calidad de vida ¿no? de, de estos chicos y chicas. ¿no? Y, y cuanto antes actuemos, mejor. Cuanto antes actuemos, mejor. Eh, tenemos eh, alumnos que les cuesta atender, que les cuesta concentrarse, eh, que, bueno, que, que son lentos a la hora de trabajar, que son impulsivos. Con las funciones ejecutivas, pues bueno, la memoria de trabajo, hoy se lo sabe y mañana ya no se lo sabe, pero ¿cómo puede ser, no? Pues sí, es así, ¿no? Eh, les cuesta planificarse, les cuesta tener iniciativa, anticiparse, organizarse, ¿no? Parece que necesiten un alter ego, ¿no?, a su lado, ¿no?, para que, para que les ayuden todo el tema de, de, de su autonomía, que al fin y al cabo es, es lo que queremos todos, ¿no? Que sean lo más autónomos posible y que necesitan necesiten lo menos posible a lo largo de su vida a las otras personas. Eso no se tiene que empezar a hacer cuando tienen 18 años, eso se tiene que empezar a hacer desde pequeños ya, ¿no? Y no solo los papás, ¿no? Sino todas las escuelas y, y el resto de profesionales, ¿no? Que estamos interviniendo, ¿no? Tenemos chicos y chicas con unas limitaciones intelectuales. ¿no? A menudo pues, están ahí moviéndose en esa franja justo por debajo de, la, de lo que se considera normal. ¿no? Lo suficiente como para, como para no enterarse, ¿no? como para que les cueste comprender. Eh, les cueste comprender no solo los contenidos curriculares, sino las relaciones sociales. ¿no? Antes, hace unos años, cuando nos llegaban este tipo de alumnos, pensábamos, esto ¿cómo puede ser que lo tenga todo? Tiene TDAH, tiene síndrome de Asperger, tiene el retraso mental, esto no puede ser, ¿no? Y luego nos explicaron, no, no, es que no es que tenga todo esto, es que es un síndrome, ¿no? Es el síndrome de, de alcoholismo fetal, ¿no? Y bueno, esto en las escuelas también nos ayudó mucho, ¿no? A, a poner la mirada donde teníamos que hacerlo y a comprender lo que teníamos que comprender, ¿no? Estas estas carencias ¿no? uh, socioemocionales que tienen. La mayoría son chicos y chicas adoptados que, que, que, que ya han vivido una experiencia de abandono, ¿no? Todo suma, todo esto va sumando, ¿no? Uh, tienen la autoestima tocada, el autoconcepto tocado. Llegan a la escuela y sienten que, que les cuesta, que no comprenden. Eh, que no son aceptados eh, mm, a menudo eh, no tienen no se les nota físicamente eh, entonces bueno uno también se espera de ellos eh, un rendimiento que después no llega no entonces son etiquetados de es que es vago es que bueno y ellos dicen bueno pues prefiero que se piensen que soy vago a no que se piensen que soy tonto no entonces Aprenden a disimular mucho uh, para que los demás no se den cuenta de que les cuesta. y Prefieren también pasar desapercibidos o volverse invisibles en el aula. También podemos encontrar los que dicen que, que, bueno, que este, este niño distorsiona, este niño interrumpe, este niño uh, molesta... Bueno, en realidad es un, es un grito de ayuda, ¿no? Es una manera de decir, eh, estoy aquí, está por mí, no estoy comprendiendo nada, lo estoy pasando mal, me siento solo, ¿no? También podemos encontrar estos alumnos en las horas del patio uh, solos uh, o jugando con los más pequeños. Y en la adolescencia todo esto se complica mucho más, ¿no? En los últimos cursos de primaria uh, se empiezan a, a percibir... Uh, aún más las diferencias entre ellos y el resto. ¿no? Y ya nos llegan a secundaria, uh, que pueden hacer un absentismo escolar, uh, el fracaso escolar está asegurado uh, y desarrollan bueno, trastornos de conducta, trastornos afectivos, son altamente manipulables, altamente influenciables, son utilizados por los demás para ellos para tener amigos, harán lo que sea. Uh, para sentirse queridos, se meterán en relaciones de riesgo, uh, podrán mm, sufrir abusos de todo tipo, uh, tendrán relaciones promiscuas, uh, podrán empezar a consumir tóxicos, a tontear con las uh, bebidas uh, tipo Monster o a tontear con el cannabis y a ser utilizados para hacer trapicheos y, y empezar a hacer conductas predelictivas. Uh, son chicos y chicas de riesgo muy vulnerables, y con una gran carga de sufrimiento para ellos y para sus familias. ¿eh? Entonces, desde la escuela, ¿qué podemos hacer desde la escuela? Pues pasar de, del diagnóstico a los apoyos que necesitan estos chicos y chicas. Hemos de cambiar la mirada que tenemos los maestros, ¿no? Eh, comprender eh, lo que les pasa, el por qué les pasa. Y esto nos tiene que servir no para etiquetar y para estigmatizar, sino para comprender sus necesidades y desplegar los apoyos que necesiten con más acierto. ¿Qué necesitan los alumnos con TEAF? Necesitan recursos específicos para afrontar las exigencias de las tareas escolares, plantearnos cuáles son estas exigencias, ¿eh? cuidar las condiciones en las que están aprendiendo. Está claro que un grupo reducido es mejor que un grupo de 25. La intervención será más acertada, los profesores podrán intervenir con más acierto. Adaptación del currículum, más tiempo para aprender, llegarán igual a lo mismo, pero necesitarán una manera diferente para llegar. Más tiempo, más atención, flexibilidad, no rigidez, no se encuentran con un sistema súper rígido, no, no, hemos de flexibilizar, abrir la mirada, abrir los métodos, adaptar materiales. El libro que utilizan todos igual nos sirve para todos, entonces vamos a plantearnos estos libros que estamos utilizando, quizás tenemos que crear nuestros propios materiales ¿no? y adaptarnos a la lectura fácil que se ha demostrado que es un método que influye ¿no? a tener un mejor rendimiento a la hora de aprender, ¿no? Y adaptar la forma en la que estamos evaluando, ¿no? porque si no, por más que se esfuercen, van a suspender. Entonces, adaptemos también la manera de evaluar, no, no solo adaptaciones en primaria, ¿no? sino también en la ESO. Y también desde aquí quiero incidir en que necesitamos más alternativas de formación profesional adaptada. Sí, porque si no, uh, el, el, la trayectoria formativa de estos chavales se acaba enseguida. Es decir, en otra, en, eh, un chico o chica puede estar estudiando hasta los 25 y, y la entrada al mundo laboral posponerse ¿no? en, en nuestros chavales. La etapa formativa se acaba enseguida y no están maduros para entrar en el mundo laboral. Entonces, eh, estaría también darle cuatro vueltas a, la, a qué pasa cuando se acaba la escolaridad obligatoria, ¿no? qué alternativas formativas tenemos. ¿no? Bien, eh, entonces, eh, bueno, aparte de estos apoyos en la escuela, hay otra, otra dimensión muy importante eh, que tenemos que cubrir, que es la de acompañar. Acompañamiento socioemocional. Un niño no es feliz, un niño si no es feliz no aprende. Entonces, hemos de intentar que el niño o niña sea lo más feliz posible dentro de la escuela, porque son muchas horas las que se pasan en la escuela, ¿no? ¿Cómo podemos atender esta dimensión socioemocional? Aparte de tener unos maestros formados, unos técnicos, psicólogos, pedagogos, que asesoren, especializados, que acompañen, logopedas, fisios... Uh, necesitamos también una coordinación estrecha con los profesionales de salud mental externos a las escuelas y aquí, aquí quiero ser un poco crítica, ¿no? a, veces, a veces en las escuelas nos sentimos también solos uh, uh, delante de la intervención no con este tipo de, de chavales, ¿no? necesitamos a interlocutores de salud mental trabajen fuera de las escuelas y que de alguna manera trabajemos de la mano conjuntamente y en red el trabajo en red es fundamental ¿no? para ir a la una ¿no? entonces a menudo, esta coordinación a menudo es muy difícil eh, también tenemos que coordinarnos con los servicios sociales porque a veces la, la, la, las problemáticas son tan complicadas al final ¿no? que tienen que intervenir servicios sociales. ¿no? Y, y, y estas intervenciones tienen que ir de la mano de las escuelas y de la mano de los centros de salud mental. Y sobre todo sobre todo, ir de la mano con los padres, con las familias, ir de la mano en esta intervención conjunta. ¿no? El trabajo en red es fundamental. Y uh, desde aquí también uh, pediría a la obligatoriedad de crear dentro del currículum espacios uh, de confianza en el aula para trabajar las habilidades sociales y emocionales. Tan importantes son las matemáticas como la inteligencia social y emocional para ir por la vida, por favor. Entonces, eh, se tiene que crear, se tiene que dotar a las escuelas de este espacio, si puede ser semanal, para trabajar contenidos tan importantes como uh, el vocabulario emocional. Es decir, a menudo les, di, les preguntas cómo se sienten y no te lo saben explicar. Oh, me siento bien, me siento mal, pero bueno, vamos a dotar de más herramientas para poderse expresar, no porque si no pueden expresarse, pasar al acto es mucho más fácil. ¿no? Uh, dotar dotar de, de vocabulario emocional, que, que aprendan a hablar de sus emociones ¿no? en la escuela, ¿no? Eso les iría bien a todos, ¿eh? los alumnos, a todos, ¿eh? no, solo, no solo a los que tienen TEA. Favorecer el trabajo cooperativo, compartir estados emocionales, tomando conciencia de la relación entre cómo me siento, qué pienso y cómo actúo. Favorecer la escucha activa, el respeto mutuo, la sensibilidad, la empatía, trabajar la comunicación, los temas de conversación entre iguales. Uh, prevenir y detectar uh, las actitudes inadecuadas como, por ejemplo, reírse de los demás, aprovecharse, amenazar, humillar, desafiar, mentir, excluir, fastidiar, desprestigiar, aislar, chantajear, poner motes. Todo esto, todo esto... Uh, los alumnos con TEAF son más vulnerables a sufrir este tipo de actitudes. Y en las escuelas tenemos que tener como la mirada puesta ahí, ¿no?, para prevenir, ¿no? Espera, creo que me queda poco tiempo porque te veo en la imagen. Bueno, es que claro, a, a este nivel uh, hay muchas cosas que poder trabajar en las escuelas. Saber decir que no, saber defender sus derechos, saber ser entrenar la asertividad, uh, hablar de los conflictos, de las frustraciones... Entrenar las técnicas de autocontrol y las técnicas de relajación, en fin, todo esto uh, les puede ir bien a todos, ¿no? pero como los, nuestros días, ¿no? son más vulnerables a sufrir este tipo de, de, de actitudes, pues bueno, se les tiene que dotar ¿no? en la escuela del espacio para poder trabajar todo, todo, todas estas habilidades.